Choferes y residentes en el sector Holguín Marte de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron el mal estado en que se encuentran sus calles ante la mirada indiferente de las autoridades responsables. Aquí hay mucho polvo. Es que de agua que no se puede fregar la casa, que no hay agua. Las calles no sirven, están pérsimas. Mucho hoyo, mucho polvo, muy difícil. La cosa está muy difícil. Yo le hago un llamado. Hay Al gobernador a Alex Díaz que pase por aquí para que vea la calle, para que la arregle. No eh, estamos esperando que vengan a arreglarla y dicen un pero y un pero y no vienen a hacer nada.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 Y ahora mismo nosotros, nosotros ya tuvimos que echarle un camión de gravilla ahí arriba. Mira la muestra ahí. Para poder transitar. Porque lo, lo, cada rato se nos parten boles féricas. Eh, nos está en goma. Y ya tú sabes, vuelta un etcétera acá... calle. Uno no vale hacer piquete. No le ponen asunto a las autoridades a uno. Y ya tú ves la muestra. Eh, todos los días, todos los días uno, ya tú sabes, afanando con esos hoyos. Para NTN, su noticiero regional. Joanny Paulino.